el pato quebró humos grandes hoy pero aquí está el parcero Mas el parcero precisa de una ayuda siempre, siempre una ayudina ahí, ahí ahí ahí va, ahí va. Ahí va. ahí va molio, wow, molio, vale la pena una a ahí se va, va eh. ahí separa un poquito fondo un poco a vara y le voto para no tocar línea borde barco bueno gabi ahí tenemos otro material para compartir con los con los espectadores ahí el pescador te ve Paso de la Patria, sábado. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, de los grandes. De los grandes. 30 quilos, só... que é isso? O piloteiro, meio se perdoa. Quase oh, que pegou para tirar esse carro. Ai, baridade, cara. Que Que fêmea, hein, cara. Quantos quilos aqui? E acho um. 15. 14, 15. Bien, só Pescador TV, Argentina. Vamos devolver. Acá está. Esta fêmea. Ah, muy grande ¿Está uh. viva? Sí. Muy, muy ¿O para nada? Bye. Ajá. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Se nota bien el golpe que tiene ahí. No se cansa. salto hermoso Dios. y te apures tranquilo mira lo que es mira el... ah. él. el dorado que dorado ¿no? que dorado que dorado, dorado papá ¡Bah! Es muy probable que haya quedado en el mallón, este, por eso se salió todas las camas en, en alguna red. Ah, este es muy probable, este probable, es muy probable. Sí. sí, hasta que no solucionen el tema de, de ¿Eh? las redes y eso. Acá. Tremendo. Bueno, vamos a, a levantarlo. Bueno, vamos, Leo. Vamos a devolver ya que oxigene bien. Sí, para cierto. El... Vamos. Espera, para. espera. espera. Eh, vamos. Está pesado. Ah. Ah. El tamaño de esta dorada. ¿eh? Linda, linda, linda, linda, Limos. linda, linda. Ya. Paso de la patria. 17. Va, ¿eh? 17 no. abril. No. Vamos, se va. Vamos Leo. De 10 chicos. Vamos. Qué olor. ¿Qué pasa? ¿No podés ahora? <risa> genio. Adelante, venite. O no. Y si sí, pues dijo el Torrentino. Hoy. No, no, no Ahí no lo levanta. Allá está. Vamos, vamos, genio. Vamos, maestro. Genio. Vamos a bajarlo maestro. despacito. Oh, yeah. Venite para acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Torta, no, no, sí, no. torta, torta, torta. <risa> qué Ay, nomás, no, no, ¿para qué te subís? Ahí no hace no falta que te subas ahí porque es más peligroso. No sé si te gustó el salto Una torta de aquella, de aquella Mucho más grande que el otro ¿no? ¿Viste que te agarra soltando? voy a matar No, ¿Qué? es muy grande, yo no voy a poder levantar esto bueno, ¿cómo hacemos? ¿Y ahora? ¿A Bueno, siempre tiene que volver al agua. Sí. ¿Eh? Siempre. No hace fuego. Tocito, sin puro. Ahí. Un guerrero se esa dorado. Una guerrera. impresionante. Bueno, ahí es Don Chaga, vamos Leopoldo. Grande Dios. Grande Leopoldo. Es un día de pesca del paso de la patria. Gracias amigo, gracias amigo. Bueno, ahí se va. Se va, seguir guerreando Bien, bien, bien, bien. Bien chicos, bien. Vamos Leonor. Vamos.